Hola, soy Daniela Moya, tengo 31 años, soy ingeniera electrónica y quiero mostrarles mi departamento. Yo siempre tenía la idea de que en el momento en el que te vayas a endeudar tiene que ser por tu casa. Me parecía un buen momento ya que la estabilidad económica te permite poder tomar estas decisiones. El hecho también de que tengo un trabajo fijo ya bastante tiempo fue lo que hizo que me anime a arriesgarme, ¿no? A tener un préstamo. No tenía que dar ningún monto previo para el préstamo, entonces me financiaron el 100% y eso te ayuda un montón. Cuando me dijeron que el crédito estaba aprobado, fue ese momento de, ahora sí es real, ya no es solo averiguar. Feliz de que ha salido, que al fin tengo mi propio espacio. Este departamento ha significado el primer paso a mi independencia y para poder seguir cumpliendo más sueños.